Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy y hoy les vamos a enseñar tres nudos básicos de macramé. Espero lo disfruten. En este video vamos a utilizar cordón linacita. Te invito a ver nuestro blog sobre cordón linacita y todo lo que puedes hacer con micro macramé. Tengo acá esta tira de cordón linacita doblada a la mitad. Entonces paso, voy a pasar este Dos, estas dos tiras acá. Miren. Ajusto. Acá. Separo los dos cordones. Voy a hacer una orejita acá a este lado. Miren acá. Hago una orejita. El cordón que está en la parte superior baja sobre esta parte de la orejita y lo vamos a meter por debajo de los cordones y sale por la orejita. Ajusto, ajusto, ajusto, ajusto y nuevamente. Orejita en sentido contrario. Paso por encima. Luego por debajo. Y subo por la orejita. Y ajusto. Ahí. Nuevamente orejita en sentido contrario. Paso por debajo y salgo por la orejita. Y ajusto. Nuevamente, orejita. Paso por encima. Por debajo. Y ajusto orejita, paso por encima, por debajo y ajusto, orejita, paso por encima, paso por debajo, salgo por la orejita. Y ajusto, orejita, paso por encima, subo por la orejita y ajusto, orejita, paso por encima y por debajo, subo. Hacerlo varias veces para que no van a decir, ay, es que amar, es que no entendí, es que, chingos, que Recuerda que en nuestra página web y en nuestras tiendas puedes conseguir diferentes cordones, como cordón en la cita, hilo taiwanés, cordón milán Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Así queda nuestro nudo plano. Ahora vamos a hacer el nudo espiral. Para ello, hacemos lo mismo. Doblamos a la mitad y pasamos por debajo. Y estas dos tiras las pasamos por la ventanita que queda acá. Ajusto. Y nuevamente. Quedan dos. Tiras una superior y una inferior. Voy a trabajar con la inferior. Entonces hago orejita para el lado izquierdo. Subo y entro por acá, por debajo salgo. Ajusto. Nuevamente, orejita en el lado izquierdo. Paso por encima, por la parte superior de este cordón y por debajo de los otros. Y salgo por la orejita. Nuevamente. Orejita izquierda. Paso por arriba, por debajo y salgo por la orejita. Y ajusto. Orejita, paso por arriba, por debajo y ajusto. Orejita. Es muy parecido al plano, solamente que acá todo lo hacemos en una misma dirección. No vamos derecha a izquierda, sino que solamente lo vamos a hacer en izquierda. Miren cómo va quedando, si ¿Sí ven que se va haciendo una espiral, ahí. Acá podemos ver nuestro nudo plano y nuestro nudo espiral. Ahora vamos a hacer nudo franciscano. Para ello vamos a utilizar un pitillo. Bueno, para ello, acá tengo el cordón doblado a la mitad también. Paso por encima del pitillo. Hago uno, dos... y voy a entrar acá por el pitillo y formo el nudo nuevamente una vuelta dos vueltas subo por el pitillo Y formo el nudo, Vamos girando, vamos girando, vamos girando. Miren cómo va quedando. Y así queda nuestro nudo franciscano. El nudo plano, nudo espiral y nudo franciscano. Espero les haya gustado nuestro video de tutorial. Gracias por verlo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres, Radial Piso Accesorios y Sonia Cáceres, Radial Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo video de tutorial.